Bien, eh, yo ahora hablaría de España, eh, si te parece, eh, Rafael. Eh, hablaría de España y también con un mínimo de, eh, digamos, de, de, de visión hacia eh, Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica eh, está en un momento bastante complicado. Bueno, Latinoamérica siempre está en momentos complicados, pero algunos países en particulares que dábamos, dábamos como... Eh, bastante avanzados y tal están teniendo problemas eh, de tipo políticos se previenen elecciones complicadas tenemos un problema en Perú en Chile la misma Colombia está ahí eh, que tendrá que mm, eh, decidir su futuro y tal entonces la situación es un poco más complicada de, de quizás de algunos meses pasados, incluida llamo el problema, eh, incluyendo el problema de la pandemia. ¿no? Y, y España siempre tiene que ver con eh, Latinoamérica, porque eh, es un mercado natural, eh, muchas empresas eh, invierten y eh, han invertido ahí. Y por lo tanto, ¿cuál es la situación eh, de España? ¿Cómo España está utilizando los fondos europeos eh, si las reformas que se están haciendo son adecuadas a lo que son las expectativas? ¿Cómo, cómo veis la situación? ¿Cómo está yendo el crecimiento uh -huh. respecto a las previsiones? Uh -huh. a ver, yo, yo creo que eh, el, aquí el mensaje principal que podemos dar de la recuperación de la economía española es que ha, ha ido claramente, después de un principio del 2021 bastante titubeante, en la primera mitad, ¿no? Ha ido claramente, es una economía que ha ido claramente de, de, de menos a más, al final se ha confirmado una tasa de crecimiento del 5%, del 5% que, eh, que, bueno, pues ha defraudado un poco las expectativas iniciales, el consenso eh, que había a principio de, de, del año de los, eh, de los analistas del sector privado, es que la economía española podría crecer alrededor del 6, del seis, seis medio, ¿no? Eh, bueno, pues al final ha sido eh, un, algo más de un punto por debajo de estas previsiones eh, eh, iniciales. Pero, sin embargo, la segunda mitad, pues al final ha, ha acabado eh, con, con tasas de crecimiento, eh, fíjate, en el cuarto trimestre del 2% frente al, a las tres décimas de crecimiento de... De, de, ...de la eurozona. ¿no? En estos momentos pues la, la economía española es una de las economías de la eurozona que más, que más está creciendo... ...y esto va a tener un efecto arrastre eh, sin duda al, a, para, para el 2022, ¿no? donde prevemos que incluso haya medio punto más de crecimiento que en, 2000, que en 2021. Y luego la, la, la, la segunda característica que, que creo que conviene destacar de ese crecimiento del 2021 es que la contribución que han tenido los fondos europeos ha sido prácticamente nula. ¿no? Nosotros eh, consideramos que como mucho pues, ha podido aportar de dos a tres décimas de, de crecimiento el año pasado. Es decir, que eh, es una economía que la recuperación que ha hecho hasta ahora ha sido básicamente gracias a, la, a, a este rebote de carácter cíclico, a las fuerzas endógenas de la de la, de la propia eh, economía y luego si miramos a, a la composición de la, de, la, de la demanda agregada pues eh, hombre a mí me, me, me, me, me, me, me llama la atención positivamente el hecho de que las de que a pesar de la caída del turismo que todavía está muy lejos de recuperarse es decir fíjate que en el en el, en el tercer trimestre eh, que, que que es el, el trimestre más fuerte ¿no? del, del turismo eh, en España, del turismo extranjero en España, pues eh, solo habíamos recuperado un 60% de, de, de, del, del turismo que, tu, que tuvimos en el 2019, antes de la pandemia. Es decir, que eh, prácticamente un poquito menos de la mitad todavía nos falta eh, por recuperar y sin duda Omicron habrá tenido eh, algún efecto eh, en negativo en estas en estos últimos meses y posiblemente en este arranque del, eh, del año. Bueno, pues a pesar de, de, de, de la debilidad del, del turismo, las exportaciones están ya a niveles de prepandemia. ¿eh? El conjunto de exportaciones de bienes y de servicios, a pesar de que eh, uno de sus componentes de esas exportaciones de servicios esté todavía un 40% por debajo de los niveles de eh, prepandemia. Y esas exportaciones eh, está muy por encima también del consumo privado. El consumo privado es en estos momentos el componente de la demanda agregada que va más retrasado en la, en la, en la recuperación. Y esto en parte se debe a que los hogares los eh, han dedicado una parte importante de su renta disponible a ahorro. ¿no? Ahorro que ya veremos en qué se materializa, no que, que puede salir en forma de consumo o que puede salir eh, una parte muy importante en forma de inversión eh, en vivienda. no eh, en cualquier caso, bueno, pues eso tiene capacidad para, de una manera o de otra para, para aportar crecimiento a lo largo del 2022. Y en 2022 eh, creemos que uno de los motores más, más importantes va a ser eh, precisamente la aportación que vayan a hacer los fondos eh, europeos. ¿no? Eh, que la ejecución de, de, de, de los mismos, que ha ido con mucho retraso en 2021, podría aportar... Eh, prácticamente un punto y medio de crecimiento eh, en, en 2022. Por lo tanto, vamos a tener desaceleración, que ya estamos viendo en algunos componentes, pero en otros, como resultado del efecto, de este efecto multiplicador de los fondos europeos, pues el balance neto va a ser incluso una ligera aceleración de, de, de crecimiento. Y decías, ¿no? Lo que está pasando en, en América Latina, efectivamente, bueno, pues allí tenemos una, una desaceleración rápida américa latina a diferencia de, de lo que estamos viendo en las economías avanzadas pues eh, ha, ha gestionado peor la, la, la pandemia va con una recuperación bastante más, eh, más, eh, más lenta no eh, pero ello no está impidiendo la como decía anteriormente la fuerte recuperación de las exportaciones de bienes y de servicios eh, más allá del, del, del turismo, ¿no? en parte porque bueno, pues España es una economía muy diversificada y, y, y tiene una exposición importante, pero pero eh, pero mucho menos eh, que en otros eh, destinos, una exposición menor eh, que a otros destinos, eh, la, la que tiene a América Latina, América Latina representa un porcentaje eh, ...pues muy pequeño en relación con el, el volumen de nuestras exportaciones... ...fundamentalmente a Europa, ¿no? Eh, eh, llevamos ya muchas décadas, muchos años mirando a, a, a Europa, ¿no? Eh, y por lo tanto lo que pase en, eh, en, la, en la economía de la eurozona... ...para España es mucho más, eh, mucho más importante. la medida que en Europa, pues eh, también con desaceleración... ...como decía antes, esperamos un crecimiento por encima del potencial pues esta es otra razón para que al menos durante algún tiempo eh, podamos ver con, con en nuestro escenario base, si no se materializan los riesgos, que podamos ver el crecimiento de España con cierto optimismo para 2022. ¿Qué, qué previsiones tenéis para el 22? Pues un 5,5 un un de, de crecimiento del PIB, que sería medio punto más que el que tuvimos en 2021. Y ese medio punto más pues sería el resultado pues eso de prácticamente un punto y medio eh, como consecuencia de la de la ejecución de los fondos europeos, de manera que sin ellos la economía española pues estaría creciendo alrededor del, del 4%. Esto lo que nos va a permitir es recuperar a finales de año los niveles previos a la, a la pandemia y todavía tendremos que trabajar durante algún tiempo, durante varios trimestres más, en 2023 y en 2024, para recuperar lo que hubiera sido la tendencia de crecimiento eh, que hubiera tenido la economía española si no hubiera tenido la, la, la pandemia del COVID.